Eh, esta asamblea ha tenido muchos trompicones, nunca son masivas, pero para nosotros son muy importantes porque es el momento de transparencia y de, que lo subamos en web y de compartir con vosotros y también de escuchar ideas y, y demás. Eh, Habéis visto que hemos cambiado el, la orientación de la presentación porque justo estamos, detrás de esto estamos viendo tres estanterías nuevas de este tipo. Tiene que ver con lo que vamos a contar, porque vamos a ampliar la capacidad de la librería 900 títulos adicionales, que, que era parte del proyecto, pero ya nos hace falta, así que estamos justo en eso. Así que os pedimos perdón por el, por el pequeño trabajo. Bueno, entre medio está casi todo el colectivo Laborágine, luego irán inter interviendo en función de... Si se o lo que quieran añadir, Ahí me toca un poco contaros lo general y después ya vamos, vamos aterrizando, ¿vale? Como siempre podéis interrumpirme en cualquier momento o... Fin. No... ¿O no? Eh, le hemos llamado 2020 el tipo pretérito porque es que parece que, en fin, que fue hace mucho tiempo y estamos todavía en ese año, pero bueno. Le vamos a hablar de 2019 y 2020 porque esta asamblea se iba a hacer a en, en principios de marzo para hablar de 2019, pero pues no, nos parece pertinente hablar de los dos momentos. Eh, aunque el año 2019 realmente es lo pretérito, a nosotros nos parece que fue pff, eh, hace 800.000 años. Pero el año 2019 para este colectivo y para el proceso de la vorágine fue el clave. Hoy lo hablábamos con Carmen, el, el cambio de 2018-2019 fue absolutamente brutal en, en todos los sentidos. En dinámicas, en economía, en futuro, fue lo que nos, nos, ha, nos pilló además. Hicimos la mudanza en un momento crítico para el colectivo de muchas dudas, de muchas dudas políticas, de muchas incertidumbres y de pronto... ¡Hombre! ¡Ha salido! ¡Bravo! Perdonad, es que es un desconfinamiento muy emocionante. Eh, eh, entonces, realmente el año 2019 nos, nos cambió la vida y nos permitió vernos de otra manera, quitarnos muchos complejos, ver otras posibilidades, en fin. Por eso vamos a hablar un poquito del al principio. La, la sede, algunos estuvisteis en la inauguración, la inauguramos en diciembre de 2018, justo antes de la campaña Navidad y primero nos, nos permitió algo fundamental, el, el proyecto estaba muy estancado porque el fondo no podía crecer y el fondo no podía crecer porque estaba en un, en un lugar ya que no le cabían más libros eh, y luego había partes del fondo que eran, de, hablo de la librería, del proceso de librería que, que estaban muy mal cuidados, teníamos secciones que estaban muy mal cuidadas eh, con la incorporación de una de las compañeras del colectivo ya como empleada también de, de la librería, María que está allí el trabajo de Carmen, que como la mayoría sabéis es brutal y demás, se hizo una limpieza de secciones, se revisó sección a sección y entonces no solamente crecimos un 30% en número de, de títulos, sino que creo sinceramente que mejoramos mucho en calidad. Eh, mejoramos también mucho la calidad de los eventos Quien se acuerda de la vorágine vieja Que al principio todo el mundo era ¡Ay, qué añoranza! Y ahora nadie la recuerda mucho eh, Pero la vorágine vieja era muy incómoda O sea, en cuanto éramos más de 20 personas Era realmente un lugar complicado eh, Llegamos a meter el 110 Pero en, en un acto de irresponsabilidad, osadía Y sudor compartido bastante desagradable Que ahora sería inimaginable en tiempos del COVID Entonces, eh, al poder instalar equipos fijos de, de audio, de luz y demás Pues realmente ahora nadie lo nota ...porque la, cuando, cuando lo bueno se hace normal... pues ...ahora nos quejamos de que al fondo se escucha regular... Y, ...y te quedas como... ...joder, ya no os acordáis de lo que era aquello... no ...o cuando nosotros pudimos comprar estos altavoces... ...que son buenos y nos acordamos de los que tenemos ahí atrás... ...que eran una carraca de cuidado... ...pero ya nadie se acuerda de aquellos... no ...nosotros sí, eh, tenemos ahí como esa referencia... ...entonces hemos mejorado mucho... ...en, en esa capacidad... Eh, ...nos hemos abierto a nuevos públicos... ...si algo hizo este espacio... Esa, esa vitrina fantástica del lugar donde estamos es que de pronto empezó a entrar gente, no solamente que no conocíamos, sino gente a la que no habíamos tenido capacidad de acceso antes. Y pongo un ejemplo: gente joven. Antes hacíamos un evento relacionado con memoria y la edad media eran 73 y los frentes de juventud éramos los, los de por encima de los 50. ¿no? Eh, ahora, el otro día, en el último con, con Viadero, había gente joven, o sea, que no conocemos. Personas de menos de 30 años, era muy emocionante, ¿no? Eso ha pasado, están entrando personas racializadas, ha cambiado, o sea, está la gente que estaba y se ha diversificado, y eso para nosotros ha sido um, fantástico, o sea, realmente muy emocionante el ver cómo esa nueva gente pregunta, se impregna. Hay gente que entra una vez y no vuelve, pero sí hay gente que se va enganchando a las actividades y demás. Eh, el balance del colectivo decimos que es mejor que bueno porque primero hemos avanzado hacia la sostenibilidad económica este colectivo siempre ha estado en el alambre más extremo nunca hemos debido dinero pero nunca hemos tenido dinero y entonces eh, era también una situación muy agónica ¿no? para los que, los que manejamos la, las cuentas de la vorágine que no es todo el colectivo que el que está en el día a día había meses realmente que lo pasaban muy mal ¿no? porque decían joder que hay que pagar el alquiler que no llegamos y tal eh, no es que ahora nos sobre el dinero, pero ahora pagamos el alquiler con tranquilidad. Sabemos que se paga con tranquilidad, sabemos que los gastos se pueden asumir y, y eso ha sido gracias al cambio de local. Eh, para que os hagáis una idea, de, de 2018 a 2019, eso ya lo contamos en la asamblea de 2019, pero el crecimiento fue del 80 y algo por ciento. O sea, fue brutal de, de, de facturación, obviamente también de gastos, pero, pero no, no en la misma proporción. Hemos ganado, creemos nosotros, mucho en el impacto en el territorio y fuera del territorio. Eh, en un momento, ahora estábamos hablando con Alberto Santamaría, un buen amigo de este, de este colectivo, aunque el momento político de Cantabria es durísimo, es realmente duro, o sea, estamos en un momento para nosotros muy complejo de desierto, de, de atomización, de... bueno, probablemente como en todo el estado, pero nos duele lo que nos ocurre aquí. A pesar de eso, si sí ha habido relación con colectivos, especialmente del interior de Cantabria, eh, ...con pequeños grupos más... quizás menos visibles pero muy interesantes... ...que nos han permitido tener un impacto mayor... ...pero también hacia afuera... ...nos hemos quitado también un poco el complejo... ...de somos un pequeño colectivo de una esquina de... Eh, ...el norte de España... ...y estamos empezando a hablar con mucha gente de muchos lugares... ...y ahí luego hablaremos del COVID porque también nos ha ayudado... ...sorprendente ...hemos reforzado nuestras apuestas políticas... ...digamos que también... cuando vinimos aquí y dijimos eh, la programación de la vorágine tiene que tener más porcentaje de la vorágine en los últimos tiempos eh, antes de 2019 cada vez prestábamos más el espacio a otra gente pero teníamos menos control sobre el porcentaje de apuesta política que había en los eventos ahí aunque de vez en cuando se nos, se nos escapa pero estamos muy atentas ahora a ir recogiendo vela y decir vale prestamos el espacio, lo prestamos para un montón de gente y a veces metemos las patas cuando lo prestamos nos ha ocurrido recientemente pero eh, pero hay una parte importante de la programación que tiene nuestra orientación política, nuestros temas. Memoria colectiva, feminismos, en fin, eh, alternativas, lo que sea. Hay, hay un cierto control ya mucho más fuerte ahí. Y hemos mejorado mucho los procesos internos, la incorporación de María, la incorporación, la, la, el trabajo de Carmen, hicimos un grupo de libreros para mejorar la parte de procesos en la librería los que son del sector y está Jesús aquí esto es una locura manejarlo, realmente es, es una tortura eh, logística es una tortura de cuentas es una tortura de evoluciones o sea, no, no hay nada romántico en la gestión de una librería eh, uno se imagina a, a, a María y a Carmen leyendo libros por la mañana para seleccionar y una porra están haciendo cajas o trabajando en el sistema es una tortura eh, ¿qué hemos hecho? invertir un poco ahí Hemos comprado ya la licencia de, de nosotros utilizamos un software de gestión de librería, eh, lo teníamos alquilado, hemos comprado la licencia, ahora hemos, alqui, hemos comprado una segunda licencia, porque nos hacía falta otro equipo con el equipo, con el gestor, eh, hemos revisado un poquito los procesos, nos falta mucho, nos falta mucho, pero creemos que nos hemos profesionalizado bastante, porque antes éramos un poco más eh, informales en eso. Algunos datos. En 2019 realizamos, es el año de más eh, eventos y acciones que hemos tenido en nuestro histórico, de, de siete años y medio. Se hicieron 172 acciones, que no son pocas, y el cálculo aproximado de, de, de participación fue de unas 7200 personas. Obviamente, eh, mucha gente repite, nosotros en cada evento contamos y sumamos en, en el Excel, ¿no? pero, pero sí es un baremo de, de, de, de intensidad la media antes de 2019 de participación en eventos de la vorágine la media era de 26 personas obviamente eso es muy relativo teníamos eventos de 150 y de los que hacíamos fuera de 200 y eventos de 5 eh, pero la media como os dais cuenta ha subido a 40 y tantos eso significa que aunque sigue siendo la misma distorsión hay eventos grandes que hacemos fuera que va mucha gente o tal pero sí es cierto que aquí hemos notado mucha más gente de enero a marzo de hecho de este año eh, ¿Dos o tres ocasiones tuvimos que cerrar la puerta? ¿Dos? ¿Tres? En tres ocasiones tuvimos que poner a foro lleno, no se puede entrar. Eh, eso no era tan habitual. O sea, tener lo que hacer y hacerlo ya de una manera más o menos eh, normal. 2020, claro, ha sido un año muy raro. Eh, paramos en marzo, como todo el mundo, y a pesar de eso se han hecho 46 acciones, unas 1.400 personas. Ahora comentaremos un poquito eso. Eh, en total, en el histórico eh, Estos días que hemos estado haciendo recuento Hemos, llegado, hemos superado la, los mil eventos Yo hoy le contábamos a Mariano Calvoaya Que su lectura hace, hace unas semanas Fue en la acción mil De, de la vorágine eh, Que, que joder, se dice pronto Pero nosotros lo vemos con perspectiva oh, Que bestia, ¿no? El, todo lo que ha pasado aquí Yo que he estado repasando estos días Nuestra tabla de actividades y tal Y dice, madre mía, la cantidad de gente que ha pasado Todo lo que ha ocurrido Porque, claro, Detrás de cada de esas acciones hay gente que ha participado, voluntarios que han ayudado... O sea, hay un montón de trabajo y un montón de emociones que han, que han ocurrido. Y bueno, el dato, que va bien para notas de prensa, aunque no dice nada, de unas 32.000 personas participando. Eh, esto lo hemos incorporado porque eh, Carmen se ríe de mí. Hace un tiempo nos mostraba un estudio sobre eh, paridad en la cultura y, bueno, bien interesante pero era un poco raro todo. Entonces dijimos, ay mira, nunca hemos hecho, nosotros nunca nos hemos planteado la paridad, creo que pues, la tenemos como muy incorporada dentro de nosotras, o sea, no, hay, no, hay, no nos planteamos al principio de año a ver cuántas mujeres invitamos y cuántos nos invitamos, pero cuando vimos, pues es interesante, ¿no? Porque en el histórico eh, de las invitadas, ¿eh? de las personas que han hecho acciones aquí mmm, en los eventos o presentando libros, haciendo talleres o lo que sea, o invitados a los eventos, en el histórico, desde el año 2013 el 51,5% han sido mujeres el año 2019 fueron 131 mujeres y 127 hombres o sea, 51% de mujeres y en el 2020 en lo que llevamos 31 mujeres, y 23 hombres a mí me parece muy interesante, más allá del porcentaje que, que está bien, ¿no? Que por, nosotros cuando lo constatamos fue como oye, qué bien que sin pensarlo, o sea, sin tener que forzar nada aquí está tan incorporado no, no es un tema de paridad de género pero nos parece importante que haya paridad de género eh, ...sino el pensar que en 2019 hubo 258 personas invitadas en este espacio haciendo algo... ...de Cantabria, de fuera de Cantabria, de Colombia, de... ...o sea, y nos parece brutal, o sea, es casi, no una por día, pero, pero casi, ¿no? Eh, los ejes de las actividades han sido un poco lo que os decía, nuestras, nuestras eh, señales de identidad... ...y en lo que cada vez creemos más y estamos insistiendo... Memoria colectiva entendida de una forma muy amplia, este colectivo no creo que la memoria colectiva sea la memoria histórica tal y como se repite en España como un mantra, ¿no? Memoria histórica es equivalente a guerra civil, claro que lo es, y, y, y, y la conquista de América, y, y yo que sé, la guerra de independencia de Cuba, pero mmm, hablamos más de memoria colectiva porque nos parece que es aquella que construimos entre todas y todos y que no es la que el poder construye. Eh, ahora, luego si queréis os mostramos, eh, estamos alimentando una colección editorial sobre que le llamamos Memorias Insurgentes y los dos últimos libros están escritos en los últimos meses y hablan de lo que ha pasado en los últimos meses, no hablan del pasado, pero son esfuerzos de personas o colectivos por construir una memoria alternativa a la que el poder nos cuenta, sobre los refugiados o sobre el COVID o sobre lo que sea. Feminismos. Eh, aquí también tenemos nuestra tela, que cortar, ¿no? Eh, esta ha sido una... Una, digamos, una señal de identidad de la vorágine el principio, es una de nuestras mejores secciones en la librería, hemos hecho muchísimas acciones sobre el feminismo y hemos dudado muchísimo, como hay que dudar de todo, porque por algo somos un espacio de cultura crítica. ¿no? Últimamente hemos apostado mucho más por los feminismos subalternos, eh, a veces nos cansa un poco el feminismo blanco, eh, que voy a contar, entonces pues últimamente... Traemos a muchos feminismos árabes o latinos o en fin y escuchamos otras voces que nos parece que nos provocan y nos alimentan y nos hacen dudar y está muy bien. Eh, el año 2019 fue muy fuerte en internacionalismo y derechos humanos en, en derechos humanos mmm, no desde la óptica de los derechos humanos de la carta de Naciones Unidas, sino mucho más amplio derechos colectivos humanos, derechos de la tierra lo consideramos también porque son también derechos que nos afectan. Eh, y tanto Contrapunto como otros eventos que hemos hecho y han tenido que ver con esto, ahora os lo mostraré Y activismo, porque nos sigue pareciendo importante alimentar el activismo en lo que sea Y no el nuestro, sino el de otra gente, el animar a que la gente actúe y haga algo ¿Algunos procesos destacados? Pues Contrapunto 2019 que fue el primero eh, El primer Contrapunto, no sé si habéis estado alguna o alguno, es lo que hemos hecho en Casic en las dos ediciones el eh, primero, eh, en contrapunto, ponemos en diálogo una situación de violación de derechos humanos eh, fuera de nuestras fronteras y dentro de nuestras fronteras. Lo que queremos con este evento es eh, en, en instalar un relato que diga los derechos humanos no se violan allá, en aquellos países terribles del tercer mundo, tan malos, llenos de dictadores sanguinolentos, ¿no? No, no, aquí también se violan. Entonces, el primer año pusimos en diálogo la situación carcelaria ...en Palestina, de presos políticos con la situación en cárceles, en CIE... ...en centros de internamiento de, de extranjeros y en, eh, en la parte psiquiátrica... ...de las cárceles en España. Eh, incluso pudimos programar, aunque fue muy conflictivo y a alguna gente le molestó mucho... ...y perdimos a algunos amigos a, a familiares de, de presos de ETA... ...como, como personas que son víctimas de, de violación de sus derechos como familiares de, de presos. Y en 2020 lo centramos en, eh, en memoria... En, en qué carajo aporta la memoria al, al tema de la paz y de la convivencia y pusimos en diálogo el caso de Colombia y el caso de España, que yo creo que fue un pedazo lo que se hizo en 2020 tanto en el nivel, la diversidad de invitados y fue, fue realmente un lujo brutal. Eh, algunas estuvisteis, si recordáis, la performance de Justicia Poética en la Magdalena, recordando el campo de concentración de la Magdalena eh, que estamos pensando que igual nos animamos a hacer otra porque hay un partido que sigue eh, cada vez que puede recordando públicamente que somos unos, ¿cómo nos han llamado? La marxistas, ¿no? Sí, unos marxistas que con dinero público hacen homenajes falsos a la falsa Arcadia, ¿no? Eh, que decían que teníamos. Eh, ese performance fue dentro de la sudada poética, que vivió su sexta edición. Cine para el Memoriados, que este año va a cambiar de nombre, pero es, es probablemente el proceso más sostenido que hemos tenido. Eh, va, va a su octava edición, este mes de agosto, y, y no ha fallado ni un año desde que, de, de que empezamos. No os puedo adelantar el nombre porque estamos en pleno eh, votación interestelar en el colectivo, pero <risa> mañana pasado debemos tenerlo. <risa> eh, este año hicimos un intento en que el tema de internacionalismo, no, siempre nos estrellamos. Siempre intentamos hacer un intento de mantener una constante de conexión con el resto del planeta. Primero para saber lo que están haciendo compañeras y compañeros en otras latitudes y cómo están luchando, pero también para, para tener información de primera mano que se salte el escalón de los medios de comunicación. Siempre nos estellamos. Empezamos con mucha ilusión. Al primer evento vienen 15 personas, al segundo vienen 11, al tercero vienen 7 y entonces ya nos vamos desanimando. Sin sí, embargo, café mundial fue muy interesante eh, Hicimos conexiones con Estados Unidos en pleno momento con Trump Con Chile en plenas movilizaciones, con Ecuador Fue realmente un aprendizaje brutal Volveremos, le llamaremos de otra manera y haremos un nuevo intento eh, Contactaremos a nuestra gente por ahí, a nuestra gente querida que está en lucha Y además, super generosamente, se conectan en situaciones como cuando fue el tema de Ecuador Que en plena revuelta sí, estaban... Los en la calle, estaban... en la eh. casa. Estaban saliendo de la manifa para irse a intervenir y estar aquí con nosotros Entonces gente súper bonita y vamos a seguir haciéndolo por ellos Fundamentalmente por ellas y por nosotras que aprendemos un montón Pero bueno, eso ha muerto pero volverá Lectocracia Este fue otro, uno de nuestros juegos que lo hicimos para la feria del libro del año pasado Porque nosotros casi siempre decimos que vamos a la feria del libro porque hay que ir Porque se vende y es bien y nos permite un empujoncito y que más gente nos conozca fundamentalmente pero para nosotros es duro ir a la feria libro, por muchas razones. Políticas fundamentalmente y otras estéticas y, y de otras razones que no vienen al caso. Eh, entonces siempre nos gusta llevar alguna provocación a un juego. El año pasado hicimos lectocracia, a mí me parece que fue una maravilla, yo me lo pasé muy bien. Hicimos este juego de, acabemos con el sistema y que sean los libros los que imperen. ¿no? Entonces, bueno, hicimos una votación, la gente votó, le mandamos los libros a los partidos políticos. Eh, por supuesto, ningún partido contestó, ni el acuse de recibo. Nos devolvió ciudadano, nos devolvió el libro, ¿no? Fue, una eh, sede, una sede fea, sí, fea, sí, sí. Ciudadanos. Sí. No sé, bueno, pero nos lo pasamos muy bien y yo creo que tuvo un impacto. Y en la feria de libro la gente flipaba, ¿no? ¿Cómo que y había una urna para votar y era, ¿cómo que tengo que votar? ¿Qué, ¿Qué voto? Ah, pues usted vota un libro para un partido político, ¿no? ¿Qué, qué querría que leyera cada partido. Y fue... Y había gente que lo disfrutaba mucho. Podía pasar ahí 15 sí, minutos, 20 minutos... Lo sí. que te se sentaba a pensar... Ajá. Sí. ¿qué, le, ¿Qué le mando a Vox? ¿Qué le mando al PSOE? Qué le, pero con conciencia, efectivamente. Bueno, hicimos otro proceso un poco frustrante, pero al que se le dedicó muchísimo tiempo y mucha energía, que fue el taller de vídeo participado, que lo lideró Emanuel, que está por ahí. Yo creo que era una joya. En realidad el taller de vídeo participado lo que pretendía era que colectivos cántabros de lucha, de resistencia, da de, de igual, colectivos, eh, se tomaran el poder del relato. Entonces con, con las herramientas del vídeo pudieran contar su propio cuento, que nadie lo contara por ellos. Que nadie hiciera un vídeo sobre la historia de me da igual de la cnt o de ecologistas en acción o de no sé qué sino que yo tuvieran las herramientas empezó muy bien pero como casi todos los procesos hemos aprendido que mmm, estamos en una época fugaz y la gente no aguanta cinco citas porque qué cansado sin ir resultados el segundo fin de semana me agoté entonces yo creo que es parte de la enseñanza, ¿no? Que, o sea, no si seguiremos haciendo cosas de, de 12 sesiones, pero, pero bueno, pues fracasaremos y no pasará nada. Yo creo que hubo gente que lo aprovechó mucho, hubo gente que aprendió mucho. Fue una oportunidad, Emanuel trajo unos personajes fantásticos, directoras de cine, ilustradores, una gente brutal y fue un lujazo. Eh, no muy exitoso en cuanto a productos, pero este colectivo hace mucho tiempo que renuncia a los objetivos y a los productos. ...porque si nos ponemos objetivos nos frustramos... ...entonces mejor caminamos y ya veremos... ...a dónde nos lleva ...y la surada poética... ...que luego contaré, la surada poética fue su sexta edición... ...la repolitizamos... ...porque en la quinta sentimos que nos estábamos desviando... ...entonces la, la sexta fue una surada muy antifascista... ...muy antifascismo casposo español... Eh, fue muy tema refugiados, fue muy cañera. Mmm, Nosotras quedamos muy contentas y después de eso la matamos. Luego lo cuento. O sea, no va a haber más su política. Ahora <ríe> lo explico en un par de Y eh, organizamos, destaco, destacamos esto porque nos pareció muy interesante en esas colaboraciones con la Hortiga Colectiva, que no sé si la conocéis todos, que es este colectivo que, que actúa en Campó, que es el heredero de todo lo que hacía Antonio Montesino y tal y cual con María Montesino y con toda la gente que está allí organizamos un primer ciclo sobre nuevas ruralidades que fue súper potente pues estuvo muy muy bien estábamos terminando de armar ahora un segundo um, ciclo que se ha, se ha frustrado por el COVID, pero estamos haciendo muchas cosas juntas y para nosotros ha sido un alimento hemos aprendido un montón nos ha sacado como de la dinámica urbana tal no sé, ha sido, ha sido realmente muy rico, así que lo destacamos porque ha sido una de esas cosas que el año 2019 fue fantástica y la editorial que luego para lo que viene de delante es muy importante, el, el año 2019, a pesar de que estábamos en tantas cosas que no le prestaban mucha atención, pues pasaron muchas cosas. Publicamos Datos de la Memoria Herida en, en colaboración con el colectivo de memoriados, que fue la apertura del, el, de la colección de memorias insurgentes. ...Feminismos a La Contra, que es un trabajo que ha tenido un éxito tremendo y que era esa idea de instalar los feminismos subalternos y otras miradas sobre los feminismos en, en encima de la mesa. Una tradición rebelde, que fue una de esas cosas más, una joya editorial para mí, eh, porque... Quiero un que es iba sobre la tradición como un planteamiento casi imprescindible en este momento, como acto de rebeldía y de lucha, pues era muy, muy, muy potente. El único poemario que publicamos fue Inventario de la piel, de Ivonne Zubiela, y el calendario Mujeres Rebeldes, que es un producto editorial, no es un libro, pero es dentro de los juegos editoriales que hacemos, como fue el Pasaporte Apátrida, ¿no? El, el, el calendario lo presentamos la primera semana de enero, de 2019 vale, eh, la parte económica nos gusta contarla, eh, quizás un poco rollo, pero nos parece importante en 2000, de 2018 a 2019 aumentamos los ingresos por venta de libros y por proyectos o procesos que hemos gestionado en un 48,95% y los gastos aumentaron un 19%, es decir que las cuentas salen eh, eh, hubo meses brutales de incremento, hubo meses peores, pero en realidad se mantuvo Lo que pensamos al principio de 19, que era un espejismo por el cambio de sede y bueno, la emoción del cambio y tal Se consolidó, que era muy importante que se consolidara eh, ¿Qué nos ha permitido eso? Aparte de lo que se había conseguido, que ya rendimos cuentas en la asamblea del año pasado Sobre lo que la gente donó para la mudanza, que fue impresionante cómo se hizo la mudanza con todos vuestros aportes eh, hemos invertido muchísimo más. Eh, desde entonces, eh, bueno, construimos todas estas estanterías, ampliamos la altura de las otras estanterías, mejoramos la iluminación, mejoramos el puesto de gestión, que era muy precario, eh, con, bueno, nuevo espacio y demás, y eh, pudimos tomar algunas, eh, algunas, eh, yo lo diría, algunas decisiones que antes no podíamos porque no teníamos la capacidad económica. Entonces, por ejemplo, en la asamblea a principios de 2020 decidimos, nosotros en la editorial, a los autores y autoras que, que publican con nosotros la primera edición se la reconocemos en libros, ¿vale? Si se imprimen 300 ejemplares, pues se le da el 10% en libros, 30 ejemplares. Eh, y ya. Que pues, si ya está ahí era eso, pues, ahí se acabó la, digamos, el reconocimiento. Lo que hemos dicho es que a partir de la segunda edición le vamos a pagar los derechos de autor un 12%, no un 10%, y ya lo hemos hecho. Entonces, hemos establecido, eh, claro, dijimos que es una primera edición. Eh, eh, aquí que está, que está, Jesús sabe que eso es bastante relativo, ¿no? Eh, lo que tú decidas. Entonces, eh, nosotros decidimos que en nuestro caso, una primera edición de poesía de nuestra editorial son 200 ejemplares y de ensayo 300. Es más, de poesía. Y bueno, ya hay cinco autores y autoras que han superado esos eh, niveles y les pudimos escribir para decirle, ay, te corresponden 77 euros, te corresponden, porque los libros son muy baratitos, ¿no? Pero ha sido muy emocionante, porque estaban algunos que publican también con editoriales comerciales súper emocionados. Vais a pagar, no me lo puedo creer, esto es inaudito y tal, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser una, una norma y conseguimos inconscientemente, porque lo hicimos conscientemente, creo que pues, no estábamos acostumbrados a tener algunos fondos a ahorrar dinero. No lo sabíamos, no nos hemos dado cuenta con el COVID O sea, pensábamos que no estábamos hablando Y sí estábamos hablando algo, no mucho Pero el fondo de resistencia de la vorágine Podía ser, antes de 2019, de 300 euros O sea, si pasaba algo de más de 300 euros Teníamos un problema, algún imprevisto Y ahora puede estar en 2.000, 3.000 Y ya nos permite tener otro, otro juego no Ya no nos pegamos sustos tan grandes Seguimos sin deudas Sí, hemos conseguido hacer todo esto sin pedir absolutamente ni un euro prestado, tenemos la lógica, en una librería siempre funciona a tres meses los depósitos, a seis, depende del tipo de depósito, entonces siempre estás debiendo dinero, pero siempre estás ingresando dinero, o sea que la, la cuenta sale, pero no, seguimos sin tener una sola deuda y eso nos salva bastante. Bueno, este es el, son las cuentas, yo las cuento rápido, eh, los que conocen más balances, pues esto es el, el, el ingresos y gastos. Eh, digamos para que lo veáis eh, en el año 2019 eh, las cuotas de aliadas de la vorágine supusieron 7.000 euros este año ya os contaré pero se da más que está muy bien 7.000 euros de aliadas de la vorágine en subvenciones eh, donaciones legados no, no, no nos caen pero en subvenciones y donaciones que sí nos caen eh, fueron 15.463 euros el año pasado quizás es el año en que más subvenciones conseguimos este año será 2020 el que menos, porque hemos decidido no presentarnos absolutamente a nada, así que vamos a pasar de 14 a 0. En ventas, eh, lo que sea, actividad mercantil, es decir, libros, lo que hacemos aquí, se vendieron 110.000 euros. A vosotros os puede parecer poco, a nosotros se nos caían los ojos como pestañas cuando vimos el balance. Hemos vendido 100.000 euros el libro, joder, nunca lo hubiéramos pensado. Pues ahora que ya estaba acostumbrada, hemos vendido 30.000 euros, bueno, pues para nosotros 100.000, seguro que lo ideal es vender 200.000, pero vamos ahí en un camino. En, claro, hemos pagado en libros 76.000, bueno, libros y otras cosas, y muchas otras cosas, 76.000 euros. Eh, los gastos, pues, mm, arrendamientos son 12.500 al año, reparaciones 900, servicios profesionales 7.500. Aquí ya empieza a ver, en, en servicios profesionales y en otros servicios... Eh, no vamos a traer todo el desglosado, quien lo quiera ver lo puede ver ahí en realidad está el costo de las actividades nosotros invertimos muchísimo en las actividades las que son con subvención gastamos íntegro, o sea, si nos dan contrapunto consiguió 10.000 euros gastamos 10.000 euros en hacer contrapunto eh, pero además cuando hay eventos en la vorágine, cuando viene gente de fuera, pues solemos pagar el transporte el alojamiento, la comida o sea, gastamos un dinero al año importante en programación, si sumamos las dos aunque no es exacto porque hay servicios de profesionales como la gestoría que también entra ahí. Calculo que son unos 22.000 mil euros más o menos lo que gastamos al año en programación. Lo cual está muy bien. Eh, bueno, las amortizaciones, Esta que veis aquí como subvención de donación y legado de capital traspasado del excedente del ejercicio, esto en realidad es lo que eh, tanto lo que se hace de VAR aquí, como lo que se hace de lo que la gente dona en monedas. Lo que deja ahí, ¿verdad? lo sueltito. ...lo de bar lo metemos como donación porque estos no son es bar... ...entonces figura así... Eh, ...el excedente de la actividad fue menos 128... <ríe> ...aunque en realidad no es tan así... O sea, lo, ...ya sabéis que los gestores lo hacen para que no haya ni mucha ganancia ni mucha pérdida... ...hay una provisión de, de fondos y entonces sí queda un, sí queda un remanente... ¿vale? Quedaban, eh, ...¿por qué también sale negativo? ...por pues muy poquito, por 80 euros... ...porque en ese momento no habíamos cobrado todavía la subvención de contrapunto que entró en 2020... Eh, y no había entrado otra pequeña subvención del ayuntamiento. Entonces había el remanente, eran las subvenciones. Las habíamos gastado, pero no las habíamos cobrado. Es también habitual. Bueno, llegó 2020. Para nosotros el año de la poca elipsis. Eh, bueno, ya cerramos, eso no es ninguna novedad. Eh, decidimos, quizá de una manera un poco irresponsable, no lo sé, pero decidimos no hacerte. Lo decidimos fundamentalmente porque nos parecía que... Mmm, que nuestras compañeras cobran muy poco que eso también lo vamos a revisar, lo contamos y entonces dijimos, no, pues encima le hacemos un net y se con el 70% de la base cotizable, la hemos liado así que tenemos que aguantar eh, ahí vamos a hacer un proceso eh, que ese os lo contamos por la transparencia que queremos manifestar con vosotros aunque apenas lo hemos decidido y tenemos que armarlo y es que hemos decidido hacer nuestro propio convenio colectivo eh, la y depende del convenio colectivo en el que están agitadas las librerías y nos parece una mierda, una porquería eh, entonces hemos decidido que nos vamos a sentar el colectivo y vamos a decir, ¿qué nos parece justo? <ríe> no solamente económicamente ¿eh? ¿qué condiciones de vida laborales, qué, qué puede hacer que trabajar aquí sea una cosa agradable cómoda, bonita, que te permita vivir? bueno, pues lo vamos, vamos a ver si podemos llegar a eso, pero desde luego lo vamos, vamos a hacer el esfuerzo, este ejercicio de, de llegar a, esa, a esas conclusiones eh, luego, tenemos una suerte La vorágil, tanto en el primer local como en el segundo Ha tenido muy buenos arrendadores Gente bonita Y lo de, lo de los dueños de aquí eh, Paco y su madre pues ha sido, Se nos caen las lágrimas O sea, es que cuando le dijimos Oye, ha llegado el COVID, ¿qué hacemos? Digo, ¿cómo que qué hacemos? Olvidaros o sea, El alquiler no puede ser un problema Ya lo pagaréis algún día No, pero ¿cuándo empezamos? ...cuando vosotros nos digáis que podéis pagarlo... ...será que lo podéis pagar, confiamos en vosotros... ...pero esto es un préstamo, es una condonación... ...el día que podáis, pagáis. Y de verdad, mira, se me los perros... ...porque tenemos muchas compañeras de otras librerías... ...que lo han pasado fatal, negociando... ...rebajanos un 20%... ¿no? ...o sea, gente muy, muy rata... ...bueno, la gente de aquí se merece un monumento... ...creo que fueron los primeros, casi los primeros libros que entregamos... Sí. ...le regalamos a, a toda la familia... ...libros, porque era la única manera que teníamos que decirle... ...qué bonitos sois y, y muchas gracias. ...y eso nos dio una paz... El saber que no teníamos esa presión de, de mil pagos al mes, era, era muy potente. Bueno, el, el, algo que para nosotros ha sido súper sano. Eh, decidimos abrir Apocalipsis. Eh, Apocalipsis era simplemente un espacio en la web donde subir ensayos que hablaran de lo que nos estaba pasando. Eh, surgió en realidad porque un ensayista fantástico, José Valgabilondo, eh, que además premio de ensayo de Euskadi, una máquina... ...nos había propuesto colaborar con nosotras... ...y nos había hecho mucha ilusión... ...porque un día de Estados Unidos nos dijo... ...ah, no, si es que soy fantástica... ...y si no… <ríe> qué bien... ...y entonces eh, decidimos abrir el, el, el panel... ...entonces eh, Apocalipsis nació el 18 de marzo... ...o sea que realmente fue muy ad hoc, muy pertinente... ...y entre el, entre el 18 de marzo y el 31 de mayo... ...no estoy sumando las que ha habido después... ...ha tenido 190.000 visitas y 82.000 usuarios únicos... ...o sea, para nosotros ha sido un petazo... De hecho, de Manuel pensaba que había alguna cosa rara en el servidor, ¿no? Porque sí. yo está pasando aquí de visitas, no? Están desde ¿Y qué ha ocurrido? Que nos... eh, yo creo que, que se eligió muy bien a las primeras y primeros ensayistas. Era gente muy potente, gente que tenía mucho que decir, no tanto por el nombre o por la fama, ¿eh? sino porque tenían mucho que decir. Y a partir de ahí se generó un movimiento muy interesante y, y esto nos ha abierto las puertas. O sea, de pronto empezamos a recibir correos de países que no donde no teníamos contactos, de universidad donde teníamos contactos, de gente muy potente diciéndonos, quiero publicar, o esto por dónde va, o de quiénes sois, y eso también a nosotros nos ha cambiado la mentalidad, ¿no? de, ostras, podemos generar un movimiento ahí, en, en, en, desde Cantabria, eh, super bestia, sin que nadie sepa muy bien quiénes somos, pero de pronto ocurre, ¿no? Entonces, en los recopilatorios que salían de, del COVID, salían textos publicados en Apocalipsis, había referencias, tradujimos textos, los primeros de Agamben ...o de autores canadienses... entonces de pronto el autor nos escribió: ...joder, habéis traducido mi texto al español... O tal, ...¿puedo hacer un cambio? Si ...puedes hacer lo que quieras... Eh, ...ha sido súper interesante... ...ha sido un aprendizaje y también queremos capitalizar eso... ...aprender a cómo manejar esa, ese tipo de, de relaciones... ...y también otra cosa... ...dos cosas que yo destacaría como colectivo... ...es una que cuando todo el mundo nos decía... ...tenéis que sacar un libro de Apocalipsis... ...dijimos, ¿no? una colectiva que no hubo casi discusión no, no vamos a sacar ningún libro, esto tenía su momento, su vida y además no vamos a seguir publicando eternamente esto es el tiempo que es y punto y yo estoy súper orgulloso del colectivo en de eso, de no, de no haberse embebido demasiado en el tema, de no haberse emborrachado de apocalipsis, bueno, no, y ahora libro y ahora no sé qué, no, pues ya está se ha tenido su vida, ha tenido su ciclo y ya este ha llegado Pero no, todavía va a gotear, eh, que está ahí no la, la portada de eh. Esta, esta, esta es la eh, porque dentro del apocalipsis después de los ensayos así súper sesudos de 25 páginas aparecieron dos poetas fantásticos uno Juan Manuel Roca que es un poeta colombiano eh, que ya estuvo en la surada y que es una máquina y entonces empotramos su diario de la, del, del COVID en Colombia en la página y luego apareció, no sé si alguien estuvo, cuando vino Pedro Sáez Serrano, un poeta de Madrid, vino este año a la surada, fantástico. Tiene un libro que se llama Las dudas del francotirador, que es altamente recomendable. Y Pedro un día nos escribe y nos dice, oye, que este guía de montaña, guía de alta montaña. Y nos dice, oye, que es que, tío, la sanidad pública, el COVID, yo no puedo quedarme en casa es que he cogido una plaza, había una plaza vacante de celador en el hospital al lado de mi casa y me he metido ¿cómo que? ¿celador? sí, es que no se sé hace nada, en un hospital, entonces lo único que puedo es de celador y a la semana escribió, oye, no puedo dormir estoy en el infierno esto es el infierno, no puedo dormir y entonces estoy escribiendo un diario, ¿qué hago con él? nada, entonces lo empotramos también en, en, en la página para nosotros es lo mejor que se ha escrito del COVID no en apocalipsis, en el mundo mundial es... es... Fantástico, es humano, es poético, es, es contradictorio, es todo, tiene todo. Entonces, eh, ha ido de imprenta, estamos muy orgullosas, el diario del celador insomne. O sea, no va a ser el libro de Apocalipsis, pero sí del diario del celador insomne. Y encima, como es un tipo bonito, pues se rodea gente bonita. Entonces, eh, su círculo es eh, Rey, Berengo Peggy. Entonces todo el mundo ha colaborado en el libro, ha escrito, ha editado, eh, luego nos ha hecho mucha ilusión. Eh, Guillermo Ajo, que es nuestro voluntario más joven, eh, ¿qué tendrá Guillermo, el niño pintor? ¿Tiene ¿20? ¿20? ¿Ha cumplido 20. ya? Madre mía, qué mayor se nos ha hecho el niño pintor. Bueno, Guillermo ha hecho la portada, entonces nos parece un puntazo que sea un chaval de 20 años de aquí, el que, que está también flipado él. Bueno, la portada la ha hecho Manuel, digo, la ilustración de la portada la ha hecho él. Pero bueno, esto se ha ido de imprenta y nos hace eh, mucha ilusión. Eh, vale, hicimos dos pronunciamientos públicos sobre la situación política y sobre la cagada de política cultural de esta región. No tuvieron ningún impacto, porque no existimos, pero nos dieron absolutamente igual. Eh, también mandamos una carta al Gobierno de Cantabria. El Gobierno de Cantabria, muy generoso, habilitó un correo para que el sector cultural hiciera propuestas. Imaginamos que ha debido funcionar porque un montón de gente ha sido contratada. Nosotros lo que mandamos fueron 10 propuestas concretas para ayudar al sector cultural de, de Cantabria y para que las asociaciones sin ánimo de lucro como la nuestra existiéramos. Sabéis que no existimos, no, no, no, no, no existimos. Cuando nos dieron las ayudas al comercio nos dijeron que no porque no éramos un comercio. Uh, coño, y el impuesto de sociedades que pagamos y, y la licencia, o sea, no sé, ¿no? Estamos fuera, entonces mandamos 10 propuestas que no leyeron, entonces aprovechamos creo que otro día vino por aquí Zuluaga a otra cosa Y la directora general de y dijo, oiga, ¿mandamos una carta el 11 de abril? Ah, sí, se la damos impresa por si acaso aquí lee leer mm. Bueno, hemos ido a nuestra bola, pero sí hemos dicho lo que creemos que había que, que decir convocamos una caja de resistencia en ese temor de qué hacemos con el alquiler, que hacemos con los salarios de las compañeras, que hacemos tal y fue fantástico, se recaudaron 2300 euros en, en dos semanas, hubo un par de personas que se les fue la pinza, se levantaron por la mañana y donaron un montón de dinero, más otra gente que donó lo que pudo y, y la verdad es que fue fantástico y nos dio mucha paz, ya sabemos que los salarios los tenemos pagados en, eh, en, en, un, en un tiempito, ¿no? así que súper bien y eh, desde el 20 de abril comenzamos a, a recibir pedidos a domicilio los entregábamos, bueno yo entregué algunos y Álvaro fundamentalmente fue el que descubrió que tenía vocación de globo eh, hicimos una encuesta informal en la ciudad y descubrimos que el 92% de la gente vivió el confinamiento en pijama de los más diversos, eh, brutal, brutal. como cómo te abrían la puerta si, si hubiéramos tomado fotos de como te abrían la puerta, mancho daba de todo eh, fue, fue muy interesante eh, pues Santander y Cercaría, que sí, fuimos hasta hasta pues, Arco. Eh, Pusimos una, en marcha una campaña porque luego nos, nos planteamos Bueno, vale, nos estamos salvando nosotras, estamos hablando de política y tal Pero ¿qué pasa con las editoriales? Joder, que es una putada para las editoriales esto, ¿no? Entonces, que generamos una campaña que era de desescalamos las distancias En la que involucramos a varias editoriales eh, ¿Cuántas fueron en total al final? El ¿Siete? siete y eh, si hacías un pedido de tal cantidad y estaba un libro de esa editorial incluido había un regalo que hacían esas editoriales a las personas bueno, ha ido bien, ha habido bastante gente que se, se sumó a ella y además es una manera de visibilizar esas editoriales y visibilizar esa realidad el 11 de mayo se abrió la librería con el protocolo COVID y la las dos limpiezas diarias y todas las cosas que hay que hacer y nos sorprendió porque ha venido un montón de gente y ha sido fantástico lo que, lo que ha ocurrido y además de, nada, hemos hecho tres eventitos hasta ahora, cuatro, eh, con público, eh, con muchas limitaciones de aforo y demás, pero hemos programado a dos metros, lecturas sin distancia, que han sido nueve ya, con la de ayer, y pues estamos muy contentas, porque es una cosa de 15 minutos, que hace aquí una persona sola, pero yo no sé las visualizaciones, pero la media del vídeo son 150, 160 visualizaciones mínimo, o sea que son... Y luego sale ayer casi casi Gisella, y entonces vienen esta tarde los chicos que y dice, en un sitio de poesía y vienen a comprar poesía y te quedas estas cosas pasan sí. y pueden pasar ah, y otra cosa que nos ha hecho mucha ilusión hace como cinco años nos planteamos tenemos que llegar a los 100 aliados y aliadas y nada, como no le prestamos mucha atención al tema y se nos olvida decir a la gente que puede ser aliada y no le mandamos cosas a los aliados porque somos un poco desastrosos pues no, eso es, bueno, sí un, sube uno, un mes, o total. bueno, hemos superado a los 100 aliados nos ha hecho muchísima ilusión cinco años después y eso nos da una tranquilidad y una estabilidad brutal aparte de que te sientes súper arropado pero, pero está muy bien el balance que hacemos nosotros ya como para ir terminando es pues una vez más hemos comprobado la fuerza de, de, de tener comunidad alrededor no hemos tenido miedo nos hemos sentido acompañadas todo el tiempo y hemos sentido que, que cada iniciativa que tomábamos había un montón de gente al lado detrás, abajo, encima que, que las empujaba, las animaba y demás y eso es muy potente y encima... ...hemos visto cómo la gente se ha ligado más... ...y como eh, hemos pasado de dos, tres voluntarias... ...a siete, ocho voluntarias que hay ahora mismo... ...o sea, un montón de gente que ha dicho... ...no, yo quiero además hacer cosas... ...y quiero participar... Pero yo una reunión de voluntarias... ...que era como sorprendente, ¿no? Parecía una asamblea aquello... ...un montón de gente y está muy, muy diversa además... Eh, ...hay una caída de ingresos, obviamente... ...entre marzo y, y mayo... Eh, ...hemos dejado de ingresar 15.000 euros... ...digamos que es un 57% menos respecto a 2019... ...en ese mismo periodo... ...pero eso es un poco tramposo... ...porque el año pasado, en abril y mayo... Eh, ...fue la feria del libro... ...y eso es un ingreso de... ...no me acuerdo del año pasado... ...pero 7.000, 8.000 euros... ...o sea que... que ahí hay un, hay un falseamiento de la cifra... ...probablemente lo que hemos dejado de ingresar son 7.000 euros... ...8.000 euros... ...no 15.000... Eh, ...pero bueno... ...es una realidad tampoco es grave... No pasa nada y bien. Pero, como decía, nos hemos abierto un poco al mundo, que está muy bien. El ahorro vino muy bien, porque el ahorro lo que nos ha permitido ahora es decir, con la caja de resistencia hemos sostenido un poco parte de los salarios. El ahorro hemos comido un poquito, pero poquito. Significa que tenemos ahorro para hacer nuevos proyectos y para tomar nuevas iniciativas. ¿no? Eh, y luego, si sí, estábamos muy contentos, sin haber hecho, eh, nosotros nos planteamos en una asamblea que tuvimos en plena, en Zoom, de estas, en plena pandemia, cuál era nuestro papel político en esta pandemia, eh, debatimos, ¿tenemos que abrir un banco de alimentos para la gente cercana? ¿Qué tenemos que hacer? Decimos que ni éramos ese tipo de organización, ni teníamos capacidades para eso, como sinceramente, entonces digo, ¿qué podemos hacer? Pues seguir instalando ideas, seguir apoyando... Eh, procesos de cambio del alba aliento y, y seguir lo que estamos y cuidar a la gente más cercana y ser un poco colchón para la gente más cercana y que esos cuidados se sientan y ahí lo hemos incluido en este balance porque sentimos que el colectivo se ha cuidado a sí mismo y eso ya lo digo personalmente ha sido muy rico saber que las compañeras y compañeros estaban cerca y nos cuidábamos y nos preocupábamos y estábamos ahí pero luego de la gente más cercana cada uno y cada uno y luego compartiendo hemos estado muy pendientes de gente acercar a este colectivo o acercar a personas concretas de este colectivo, cuando ha hecho falta, nos hemos movido, hemos sabido responder y eso pues, también nos, nos alegra nos recomporta. Y luego, hemos, como decía, hemos redefinido algunas prioridades políticas, lo que tenemos capacidad de hacer y lo que no, hemos hecho un balance de cómo está la situación política en la región, y como os digo, nuestro balance es muy negativo, muy, muy negativo y entonces un poco, bueno, pues sigamos alimentando este proceso, sigamos sembrando y algún momento esto cristalizará en otras iniciativas políticas o en otras movidas en este momento no, no tengo ninguna esperanza en, en, el, en el campo de la lucha política organizada en Cantabria, ninguna eso no significa que no haya lucha política la hay, pero no es lucha política organizada a una escala grande, entonces bueno, vamos a seguir con la escala pequeña, la nuestra, en alianza con otra gente que está haciendo cosas interesantes e intentando um, resistir ...y ya veremos cómo se presentan las cosas dentro de un tiempo. Nuestro balance es que lo que se viene es durísimo, durísimo, no solamente por lo económico... ...sino políticamente el, el, el, el clima fascista que ya había pre-Covid, creo que no es ningún secreto para nadie... ...que se va a acrecentar, y no solamente en el Estado español, sino en el resto del mundo... Eh, lo que va a pasar en, en este caso, este espacio que tiene mucha relación con América Latina, pues estamos muy preocupadas porque pensamos que la, las consecuencias van a durar décadas o, o no sé cuánto, pero va a ser muy duro, eh, pero también, por supuesto, Estados Unidos, pero también el resto de Europa y, por supuesto, nuestros vecinos de calle. Entonces, eh, sabemos que tenemos que estar fuertes para resistir y con muchas ideas para ir sembrando lo que se pueda, ¿no? Y esto es lo último, las perspectivas que, que tenemos. Eh, en esa redefinición de, de, de prioridades políticas, pues es la apuesta. Como no podemos responder a las urgencias porque realmente no sabemos ni tenemos capacidad, vamos a seguir trabajando para el cambio civilizatorio. Yo sé que eso suena así muy rimbombante, pero es que es muy importante. O sea, alguien también lo tiene que hacer. Entonces estaremos pendientes de las urgencias cuando podamos echar una mano, y es lo que solemos hacer, pero muy eh, en la línea del pensamiento crítico, de la generación de procesos de desaprendizaje, de nuestro proceso, el más lento y el más díscolo de, esta, de este colectivo, pero que nos gusta mucho, que es el Instituto Crítico de Desaprendizaje, de ir animando a gente que tiene algo que decir a que lo diga, el libro de Patricia Manrique, de lo común, sentido, como sentido común. Parte de ahí, parte de un seminario del instituto aquí y le dijimos, tía, esto tienes que escribir y la hemos presionado hasta que lo ha puesto en papel y es una maravilla. O sea que también animar a, a, que, a que la gente ponga voz a lo que, que tiene que poner. Eh, nuestra renuncia a la política institucional, ya la hicimos hace un par de años, pero ahora la, la, la, la, vamos, la reafirmamos la firmamos y la sellamos o sea, no nos interesa absolutamente nada de lo que hay fuera eh, o sea, no fuera de este espacio fuera de lo institucional en la política institucionalizada en los partidos no da igual cómo se autodefinan, porque es autodefinición ni en los sindicatos ni en casi nada entonces, bueno hay colectivos de seres humanos organizados haciendo cosas guapísimas resistiendo, inventándose reinventándose pero desde luego lo que está claro es que el poder es una... Cómo se llaman estas cosas? Los robots es una rumba que absorbe todo, ¿verdad? Que se mueve sola y que va absorbiendo a, a los, incluso a los que se venden súper antisistemas. Eh, por lo tanto, apostamos por la alianza con colectivos y espacios críticos allá donde estén. Nos da igual que sean cántabros, búlgaros o, o peruanos. Eh, vamos a buscar eso que siempre se dice en la izquierda y que nunca se cumple, lo que los une y no lo que nos separa, es decir. Claro que tenemos discrepancia con mucha gente con la que colaboramos. ¿Estamos de acuerdo en todo con la artiga colectiva? Ni de coña. <risa> Ni de broma. ¿Estamos de acuerdo en todo? No. Pero es que es lo fundamental, sí. Entonces, bueno, pues ya, ya discreparemos, que también es muy rico discrepar. Pero vamos a buscar esas alianzas y vamos a alimentar las que ya tenemos. Y eh, como tenemos claro que el fascismo de baja intensidad, ese FBI, extiende la mancha, pues creemos que nos tenemos que preparar para resistir muy duro. Eh, desde la parte física, aquí en el pre-COVID llegamos a tener que hablar en la asamblea de qué pasaba si este espacio era boicoteado, asaltado o tuneado, porque están, están muy bravitos, ¿no? Están muy, muy bravos. Eh, yo creo que nos va a tocar prepararnos mucho más, a todas, a, como colectivos, y a resistir, y a echarnos una mano, y a animarnos, y a saber que hay mucha gente en otra onda, pero, pero eso hay que tenerlo muy en cuenta, y nosotros lo tenemos muy claro en nuestro, en nuestro trabajo y cosas ya súper concretos hemos aparcado algunos procesos que han sido insignia del, de, de este espacio pero los han aparcado la surada poética quizás es el más significativo lo aparcamos eh, primero por agotamiento humano de las que hacíamos en la producción y la organización pues ya no, no nos generaba excitación sexual sino que nos generaba un cansancio brutal y un hartazgo importante y segundo porque creemos que hemos fracasado es decir, que ha sido maravilloso, que ha sido súper chulo, que se han generado públicos, pero que en realidad no hemos conseguido contagiar a nadie. Eh, la poesía de la conciencia crítica no ha avanzado en Cantabria, ni lo más mínimo, al revés, yo creo que ha ido para atrás. Eh, la poesía se ha convertido en un poetry slam permanente, en una competición postmoderna rara. Y el público nos pedía como el... Más espectáculo, más espectacular, ¿no? Todo el tiempo y, y no nos apetece más espectáculo. Entonces, bueno, pues ha cumplido su función, ha sido súper chulo, nos ha dado muchas horas de satisfacción, mucho cansancio. Creemos que ha sido un impacto guapo en, en, en la región, pero ya, ya veremos si un día lo retomamos. Mientras lo paramos, porque ante el cansancio es mejor parar. Eh, apostamos por. Los que están relacionados con derechos humanos y memoria, contrapunto volverá en enero del año próximo, no sabemos ni dónde, ni cómo, ni con qué, pero es una apuesta al colectivo, así que volverá. Eh, damos un paso atrás en la gestión de proyecto. estas liberaciones de la surada, de tal, de cual, nos dan mucha más autonomía, entonces pues eh, ha habido cambios muy significativos en las instituciones en Cantabria. Eh... Si ya no eran para tirar cohetes, pues, pues, pues ahora son complejas y decidimos que no queremos, no queremos interactuar con ellas. No nos, interesa, no nos interesa lo que nos están planteando, las normas que nos plantean y los criterios culturales que plantean. Entonces, bueno, cuando podamos colaboraremos con las instituciones sin ningún problema, como hemos hecho hasta ahora. Cuando vaya alguien interesante o les parece chévere, pues bien, pero no va a ser una cosa que nos presentemos a convocatorias o que estemos buscando ese, ese lazo. Vamos a intensificar la calidad de la librería y de su gestión. Entonces, bueno, acabamos de comprar la nueva licencia del sistema de gestión, vamos a ampliar el fondo más o menos a otros mil títulos, por eso ahora ahí detrás está toda la madera acumulada y Gavis Manuel, que es nuestro gran colaborador, que eh, nosotros pagamos los materiales y él, él, él nos regala eh, generosamente su trabajo y su sapiencia, porque vamos, en el tiempo que él monta la estantería yo no puedo montar ni una de Ikea, o sea que es fantástico. Eh, esto lo hacemos porque Realmente se nos ha quedado pequeña a través La librería, eh, narrativa está creciendo Mucho, no, no nos aguanta Entonces bueno, vamos a reordenar el espacio Para seguir teniendo los, los espacios Para eventos, pero para ganar Ya os digo, más o menos Un espacio para unos mil títulos eh, adicionales eh, Este es el otro gran proyecto eh, A Emanuel lo perderemos Pero a cambio ganaremos Digo lo perderemos porque morirá en el proceso eh, Vamos a ganar la librería online, estamos Estamos en mucha gente. Emanuel está trabajando con otra gente. Estamos eh, volcando todo el fondo de la librería. Es muy complejo por el tema de stocks. En fin, es complejo. Pero también hemos descubierto que hay gente en toda la región y cerca de esta región que si no hacemos eso no tiene acceso a los libros. Y nos está pasando cada vez más mucha gente que con el COVID, pero ya después del COVID, oye, ¿cómo puedo saber qué libros tenéis para pediroslo? Oye, estoy en... En Reynosa y necesito tal. Entonces, bueno, es una manera de, de acercarnos. Eh, calculamos que para septiembre, octubre. Bueno, no sé. hoy ha sido un, revés. Hoy día hoy soy un, un mal día, día, día, ya lo sé, ya lo sé, pero bueno. Eh, pero antes de ayer lo íbamos a tener para mañana. O sea que sí, septiembre, octubre más o menos... Este nos obliga a cambiar la, por completo la web de la vorágine, lo cual es un trabajo. Tened en cuenta que lo hacemos todo de manera voluntaria en nuestros tiempos, iba a decir libres, en nuestros tiempos. Entonces es, es difícil, pero bueno, eh, está bien. Eh, si esto lo hubiéramos hecho con mucho dinero, pues le pagas un dineral a la empresa que tiene el gestor y te lo hace. Mal, pero te lo hace. Y le tienes que pagar encima cada mes. Lo que hemos hecho es contratar solamente una parte muy pequeñita, que han sido 1.500 euros, de la parte más técnica, el script, que sepa de informática es lo que traduce una, de una a otra, y lo demás lo está haciendo Manuel con la ayuda del resto de, del equipo. ¿Nos vamos a preparar lo que a hacer en el año 2020? Obviamente no ha sido porque no hemos tenido capacidad ni vamos a tener. Queremos prepararnos para el sello de calidad. El sello de calidad es una cosa que el gobierno español eh, copió de Francia, pero mal copiado, porque para qué lo vamos a copiar bien, ¿no? En Francia el sello de calidad de librerías es súper importante. O sea, realmente funciona. O, primero tienes unas ventajas por tener el sello de calidad y después la gente lo reconoce. O sea, el, el lector sabe que si una librería tiene ese sello, ha pasado unos procesos. Aquí es una cosa medio chunga. Eh, que realmente está muy cuestionada por muchas razones, pero lo queremos hacer aunque no pidamos el sello porque si hay una serie de parámetros que nos ayudan a profesionalizar la librería, lo que hemos hecho es bajarnos todo lo que exigen y entonces eso, eh, al, al hacer el cheque dicen uy, esto sí, esto no, aquí lo hemos cagado, aquí podríamos hacerlo mejor entonces nos va a ayudar, lo pidamos o no después, eh, que igual no lo pedimos pero nos va a ayudar a mejorar aún más eh, la, la gestión de, de la librería otra gran propuesta que hacemos, que nos podéis decir que estamos equivocados y así no lo pensamos, es apostar por la editorial. La editorial de la vorágine nació de una manera absolutamente insomne también, una noche después de leer un libro. Nació eh, erráticamente, no sabía muy bien para dónde iba, ni tenía ningún objetivo. Ha ido publicando libros conforme han venido. Lo único que hicimos bien fue crear unas colecciones, ordenarla y, y darle una identidad gráfica a cada colección y tal. Pero no ha tenido un rumbo. Hemos publicado de lo que nos ha llegado, a lo que nos ha interesado, pues lo, pero no, no, no, no ha habido un plan de trabajo. Y luego lo que nos ha pasado es que como estamos en tantos frentes, mmm, nos dejamos la piel para sacar un libro y cuando el libro está en imprenta y sale y lo mandamos a la distribuidora, nos olvidamos de él. No hacemos nada más. No hacemos presentaciones, no apoyamos al autor, pero no por nada, ¿eh? porque no teníamos ni la cabeza en eso y tal. Entonces lo que hemos decidido es que parte del equipo se va a concentrar en la editorial Para 2021 vamos a tener un plan editorial Sabemos lo que queremos publicar Vamos a buscar un tipo de libros Y vamos a moverlo un poquito mejor Vamos a intentar, la editorial Por cierto, es un proceso Que sin haberle prestado mucho cariño No ha perdido ni un euro Hasta nuestros fracasos editoriales han conseguido pagar sus gastos Que tenemos unos cuantos Uno muy gordo Y el resto más pequeños Pero eh, tenemos el fracaso editorial eh, en general, o sea, cuando tú ves las cuentas finales La editorial no solamente no ha perdido dinero Sino que ha ganado algo Y tú dices, no, esto es, si le hubiéramos hecho caso Pues no es que hubiera salvado nada Pero funcionaría bien, nos permite editar más cosas Entonces, bueno, estamos terminando el año Muy fuerte, ahora mismo hay tres libros eh, Acaba de salir eh, Negro soy, negro me quedo Que estamos súper contentos Es nuestra primera traducción de un libro en francés De François Bergesi eh, en conversaciones con Ser, nadie conoce en este país tiene Ser, pero a nosotros nos hace mucha ilusión, es un pensador de Martinica fantástico, era, está muerto, y para ciertas cosas nos va a dar mucho prestigio a, a la editorial, a la gente que está en todo el tema de racialización, en, en todo el tema de pensamiento del sur, el que publiques a Ser no en poesía, que también es un gran poeta, sino en ensayo, te da cierto peso. Eh, estamos sacando el del del Cerrador de Insomne está en imprenta, que estará aquí la semana que viene La vergüenza de Europa, que es otro libro que nos hace mucha ilusión que hemos trabajado mucho La vergüenza de Europa es un libro construido con los testimonios de tres mujeres que han estado de voluntarias en el campo de concentración y lo llamamos así, en la portada de Kios en Grecia, ellos le llaman campo de refugiados la Unión Europea eh, decidimos que no fueran testimonios de personas refugiadas, porque nos parecía que las revictimizábamos, ¿no? Eh, con el, ¡ay, no, pobrecito yo, que no me dejaré entrar y tal! Sino, ¿qué le pasa a una blanca europea, no? Cuando está ahí y ve lo que ve. Blanco, no cualquier blanca europea, blanca europea pensante, ¿no? Entonces, además, eh, es una colaboración chula, está Ángeles Cabria, que es eh, compañera de pasaje seguro y, y con mucha relación con el espacio... Eh, está Amaya que es eh, una doctora vasca que trabaja en Cataluña Amalia que es eh, mi hermana, pero no vive por ahí el libro que es eh, murciana pero trabaja en Baleares y una ilustradora catalana, eh, eh, Noemí Morral entonces es un libro muy chulo, colectivo, eh, muy duro pero nos hace mucha ilusión y de aquí a final de año va a salir un poemario, Aguacate para 4, de Miguel Ángel Vázquez, un poeta, un poeta de Madrid. Y eh, la edición revisada y ampliada de FBI, de fastidio de baja intensidad, de Antonio Méndez Rubio, que nos parece que es momento clave para que salga. ¿no? Así que... Ah, y bueno, eh, vamos a seguir con lo nuestro, en lo político. Eh, nos da igual que se nos escuche o que no, vamos a seguir sacando manifiestos y estas cosas haciendo nuestros juegos poético políticos como el salvoconducto que la gente lo toma como una broma pero tiene más política que muchos de los libros que tenemos aquí aunque parezca un chiste a nosotros nos parece una apuesta política y muy claras nuestras líneas memoria, feminismo subalterno, colectivos racializados, refugiadas o sea, vamos a, a buscar el, el que tenga más visibilidad y el intentar simplemente no podemos cambiar nada pero al menos que esa visibilidad esté ahí y, y ayude ¿no? yo creo bueno, sí Uh, ah, sí, el, lo que decía antes, nuestra idea es ver esos, esas puertas que ha abierto Apocalipsis, cómo se convierten en puentes. Cómo conseguimos que haya mucho más intercambio con toda esa gente, de esas latitudes insospechadas, con otros pensamientos diferentes a los nuestros, y que nos permita aprender nosotras, desaprender nosotras, aprender ellas, generar ahí algún tipo de torbellino que todavía estamos viendo en qué va a consistir y por dónde puede salir, pero que nos parece así a pelo que tiene muchas posibilidades. Y nada, como terminó la presentación de los gringos, una preguntita, ¿no? No, no eh, esto es lo que hay, es, es simplemente contaros, eso es lo que estamos pensando, está todo, como siempre, este colectivo un poco en, en caliente todo, y no sé si alguien del colectivo quiere comentar algo. Carlos, María. Eh. En lo que hablaba es antes de, de, que sabía de que no tenemos deudas eh, se ha podido, eh, las aportaciones iniciales, se han podido recuperar? Creemos que sí, pero es que no estamos muy seguros. Se refiere a la, la vorágine, el, el, la inversión inicial fue ahorros personales de Pilar, que no está aquí, que es una compañera del colectivo y mía. Eh, y sí fuimos recuperando. Hubo un momento en que nos despistamos todas. No sabemos, creemos que sí, al 100%. Creemos, pero igual se nos olvidó un miro, no sé, pero sí, sí, el, el hueso está. Eh, por otra parte, a ver, en, en el campo, por, por la implicación que tenemos de, de activismos y de contactos con otros, con otros grupos, eh, bueno, yo quiero, quiero aprovechar... Para, para comunicar que del 26 al 30 de agosto eh, lo que era la caravana abriendo fronteras que este año teníamos planificado ir a, ir a los Balcanes por razones obvias no, se puede, no podemos hacerlo pero se va a hacer una especie de mini caravana por llamarlo de alguna manera que son, van a ser cinco días de, de convivencia y de activismo en Valencia y en Bilbao. Simultáneamente estaremos conectados con la caravana migrante italiana y con la caravana mesoamericana de México. Y bueno, pues ahí está, es un tema es un ¿Qué que lleva ya cinco años. ¿Qué fechas ha dicho que va a ser? Va a ser del 26 al 30 de agosto. Pondremos el cartel con las actividades concretas eh, se plantea, tipo, en vez de formato caravana itinerante de, de 3.000 kilómetros como era antes, se plantea en formato de una especie de campamento base, uno en Valencia, otro en Bilbao, con unos 80 100 plazas cada campamento base, y allí tendremos actividades en las mañanas de, de debates y de cosas entre nosotras en el campamento, y por las tardes eh, visitas de apoyo a colectivos, migrantes, que están trabajando, que están superviviendo en, en el País Vasco, fundamentalmente por tema de, de proximidad. El tema pinta bien, y bueno, y bebemos de, de, una, de un proceso ya de cinco años, con, con viajes a Grecia, a Melilla, Ceuta, Italia, en todo el estado, en fin. Bueno. quien estuvo quien vio a avalancha en la última surada era, era parte de ese relato construido de las caravanas en alguna de las caravanas bueno no sé si tenéis opiniones dudas propuestas luego pues no de cada no me preguntes por la por la furgoneta lo ¿Eh? que por la vorágine en furgoneta no me preguntes, siempre se está las asambleas ese es un proyecto del año 1 que algún día llegará sí. llego usted una vorágine en furgoneta para mandarnos por los pueblos sí, sí, ha estado siempre, lo que pasa es que no hemos conseguido en los en la furgoneta y como la tenemos que comprar nosotras, está mal es que si tenemos que decidir entre invertir en, en estanterías o en actividades y en furgoneta ganan las actividades y las estanterías ¿sí? Bueno, a la, a la maleta, al proyecto nunca ha realizado de, de la maleta, le hemos dado forma con el tema de online, ¿no? Ya es algo. Sí, aunque hombre, aunque no hay... seguiría estando, sí, yo creo que puede seguir estando ahí abierta la ilusión de que la vorágine pueda viajar eh, físicamente a otros puntos, porque el, el, los contactos, de, o sea, todo el trabajo, eh, en las redes sociales y todo el trabajo de contactos a través de muchas técnicas está muy bien, pero bueno, yo creo y creo que compartimos el, el tema de que también los contactos físicos... Eh, producen aumento de relaciones. Aumento COVID, era un chiste. Pero por ahí va también lo de la editorial. La sí, no. el impulso que se le va a dar tiene mucho que ver con no solo mover un libro concreto, sino ir a otros lugares, conocer otros lugares. O sea, hay cosas, yo qué sé, pues se han puesto en contacto con nosotras de una librería en Valencia que trabaja temas africanos, porque le flipa el, la posibilidad de, que, de tener el libro de Negro Soy. Si en algún momento se da la opción de que venga François Belle, Berges, la quieren allí. Entonces, ya vamos a relativarnos con esa litería y ya vamos a establecer otra serie de, de lazos, de redes con otras poblaciones. Recordar que este año teníamos, eh, teníamos planteado una, una visita a María en el campo, que la nieve nos lo conoció no pero habrá que hacerlo. y a Montesino nos había invitado habrá, al final. El habrá final que eh, volver a intentarlo, el, el ¿no? Al final el tipo de ruralidades era un encuentro allí en, en su finca con sus vacas. Fue la única nevada del año, casi. Fue la única nevada del año y los que somos de secar no pues, nos acojonamos. Pero bueno, eso habrá que mantenerlo. Sí, sí. Fue Intentar... Un... Claro, me parece muy bien. Además vamos a mantener las vacas porque si no nos come, así que las vacas van a estar ahí. No, lo que decía Carmen, nos ha pasado, por ejemplo, que sin haberlo movido... Colectivo de otras partes del estado están utilizando libros nuestros para círculos de lectura, para colectivos de lecturas en y tal, y nos enteramos porque nos lo cuentan, pero nosotros ni siquiera lo hemos movido. Entonces sería estupendo poder tener esa relación con no, no, ellas. Sí, lo vemos en las redes. Sí, en la red, poder ir, estar con ellas, no solamente claro. las autoras los, los autores, sino nosotras. Vamos a ver, lo que pasa también que. Hay que ser conscientes que el, el volumen de trabajo que requiere la vorágine es absolutamente brutal. Yo creo que es inenarrable. Entonces, no estamos teniendo tiempo para nosotras como colectivo poder ir a esos sitios ni siquiera decir, venga, no, no, no sé quién se va tres días a Madrid, no sé qué. Es que no no, no estamos teniendo capacidad. Ahora que hay un, un incremento de voluntarias más que sensibles, vamos a ver si hay gente que se sostiene en el tiempo, porque a veces lo que nos ha pasado con las voluntarias, que además, no se a nadie porque cada uno hace lo que le da la gana pues que empiezan muy fuertes y al mes y medio pasa una estrella fugaz algunas y es se despista algunas por el trabajo lo cual nos parece lamentable <risa> eh, pero entonces si, si se consolidan algunas de estas personas permitirá también un poquito más de aire para que las compañeras y los compañeros se puedan mover un poquito más porque además del trabajo militante en la vorágine pues tenemos nuestro trabajo productivo para poder comer esas cosas que es aunque, aunque no somos un, un colectivo de asistencia o un colectivo de, de caridad o una ONG, pienso de todas maneras que tendríamos que tener abierta la, un poco la posibilidad, ya se verá, en, pre, en previsión de que, de que la situación económica colectiva empeore fuerte, que, que va a empeorar, Creo que el, el, la situación del COVID no ha hecho más que empezar. Esto va para largo y para profundizar en la pobreza y en la precariedad de mucha gente. Ahí, bueno, igual tendremos que estar abiertos a ver de, de qué manera... Hombre, por supuesto, el cuidarnos entre nosotras lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a intensificar lo que haga falta, yo creo, yo creo que ahí entre nosotras, entre las que nos conocemos y nos queremos, estamos dispuestos a, eh, a hacer cualquier cosa por lo que necesites tú o tú o tú, tú, pero posiblemente la situación se va, se va a poner eh, fea de verdad. Yo creo, que, creo que, que esto no ha hecho más que empezar. Bueno, pero vamos a ver cómo el apocalipsis no ha llegado. Como nos habían dicho que después del estado de confinamiento íbamos a ver la luz, íbamos a cambiar todo, ¿no? íbamos a ser gente ecológica, sensible, cuidadora y tal. Esto parece que no ha pasado, pues igual bueno, llega el apocalipsis. Quiere que no estamos cerrados a nada, pero que no, no vamos a adelantar nada y no vamos a cambiar el tiro. Eh, por desgracia, esta es una sociedad, o pues somos parte de una sociedad muy hipócrita, entonces eh, siempre se recoge un kilo de arroz en el Carrefour eh, para el banco de alimentos, pero poco más. Vamos a ver, también igual tiene que estallar un poco. No estaría mal que, que alguna gente se dé cuenta que después del 2008 eh, tiene trabajos de mierda, pagados de manera lamentable, con unas horas de mierda. Que el Estado, quizá lo interesante, lo hablábamos hace un rato, quizá lo interesante el COVID es como ha destapado la costura de un Estado que se autodefinía como un Estado moderno, con un que iba guay, que era bueno, la mejor salud del mundo, ¿no? el mejor sistema sanitario del mundo y tal. Y de pronto, ups no es tan así, es, es también, quiero decir, que no digo cuanto peor mejor, pero también hay que visibilizar eso y tendremos que jugar un papel, los colectivos más políticos, menos asistenciales, tenemos que jugar un papel en visibilizar todo eso de alguna manera, ¿no? en visibilizar ¿qué? la farsa, pues, pero a mí me parece muy significativo, Aquí en el centro asturiano, que yo tenía la esperanza de que cerrara, pero lo acaban de repintar la fachada. Es que nos evitábamos el, ol, el olor del aceite de cachupo era, era duro. Eh, pero eso que escucháis es, son los jueves de boleros. A mí me parece una metáfora preciosa. Han vuelto los jueves de boleros. Y casi al principio, no tardaron mucho. No, no, fase 1. Eh, entonces, bueno, pues una serie eh, de señores acomodados de la ciudad, hombres todos, que se reúnen a cantar y luego hacen en el Paseo Festival una movida. Ya están. La normalidad ha vuelto. Y un amigo del colectivo nos decía otro día lo bueno de esta crisis es que eh, se ha saldado a un costo muy bajo. Nos ponemos una mascarilla y ya está. Entonces, no, no hay que cambiar más no, no ha empezado todavía. Pero a no. pagar el precio no hemos empezado. Pero yo escuché lo mismo en, lo, lo mismo en 2008 y 2009. ¿eh? Pues el fin del mundo y eh, tal. No sé, esta sociedad ha demostrado que tiene unas tragaderas acojonantes. O sea, que puedo aguantar un nivel de precarización brutal sin quemar nada. A mí me parece muy interesante, eso es para analizar. Eh, es que venimos con el, con el entrenamiento de la crisis del 2008. Pues no, no sé, Pedro, claro que va a ser muy duro. Y que este colectivo, pues ya lo veremos. No, no, es pues igual, los que hay venido a nuestras asambleas habitualmente, nosotros decimos una cosa este año, año que viene diremos... Hemos pensado que nuestro papel es quemar los libros y hacer un banco de alimentos. Y lo diremos igual de convencidos, porque tampoco, como, como decía antes, como no nos ponemos objetivos, que eso nos libera mucho. O sea, cuando digo vamos a crecer un, en mil ejemplares el fondo, no es que hayamos dicho, tenemos que crecer, no, es que de pronto ojo, María dice, no caben los libros, me cago en ti, ¿qué haces? Pues vamos, que cago, que, que, que no es Nosotros no, no nos ponemos. Año 2020, el fondo tiene que llegar a no sé cuánto, no. ¿Sabemos que tiene que crecer? Sí, crecerá lo que pueda. Ahora, gracias a todo eso que os decía, teníamos, pues es que claro, tres estanterías parecen una chorrada. Pero regalándonos a Manuel el 100% de su trabajo son 900 pavos. Y los 900 pavos, el libro, ¿cuánto es? es 3.97, son 3.000 euros. En... Tienes que vender muchos libros para pa que te quede. no solo bailar, que está prohibido no, con más de no, no, no, bailar y nada, si ¿sí no tenéis más, simplemente sí, que, que si sí nos sigáis con confianza proponiendo, utilizando el espacio pero más, y las que lo conocéis más, no, no tanto pidiendo permisos, sino tomándolo si tenéis propuestas que... Eh, ya sabéis el mandato, es el más vuelo general de este colectivo y, y dentro de eso se empota lo que sea. ¿no? Entonces que, que lo disfrutéis y lo nos ayudéis a... Y quien quiera participar, no, no. lo bueno de la cantidad de voluntarias que hay ahora es que ya no es un tema de hacer turnos. Antes teníamos una, esa necesidad urgente. ¿no? Ahora hay muchas tareas que hacer y hay muchas posibilidades y muchas veces no es... Soy, voluntario porque voy X horas, sino porque estoy cuando hace falta para algo, ¿no? Oye, vamos a armar contrapunto, ¿quién quiere participar en pensar contrapunto? Porque claro, un nosotros de mucho curro de pensamiento después de buscar invitadas invitados, pues las compañías que habían estado con el ciclo de cine, pues el ciclo de cine son cuatro pinches películas. Pero es un currazo de, porque primero nos pegamos el curro a ver, ¿para dónde va? La orientación, temática, tal, luego busca, o sea, es un, es un curro. es invitadas. gustaría solamente añadir un poco en la línea que decía Pedro que a mí me parece importante también el, el que haya un altavoz de denuncia eh, de, creo que tenemos que hacer un, creo que un ejercicio de reflexión todas, porque no, no es verdad que no sabíamos lo que pasaba sabíamos todas perfectamente lo que pasaba yo, no sé si el ejemplo es bueno o es malo, pero cuando tengo la oportunidad siempre digo lo mismo esto es como cuando tú vas a un teatro ¿no? y hay una una obra de teatro, yo siempre fijo que el, el escenario donde están los actores es eh, bueno, relativamente pequeño y luego normalmente detrás hay telones súper bonitos que te hacen ver una imagen y tal. Yo lo que digo es que eso es lo que nos ha pasado a la sociedad, lo que, hemos, lo que sabíamos era lo que había y sabíamos perfectamente lo que había detrás de ese telón, estaba toda la porquería, toda la miseria, toda la precariedad las residencias, en el, el sanitario, en las cárceles, en la vida diaria de las familias. Y claro, al caer el telón. hemos dicho, ojo, tenemos ratas, tenemos cucarachas, la gente se muere por enfermedades, no sé, no seamos tampoco hipócritas, eso lo sabíamos que estaba y todo el mundo estaba Para otro lado es un poco, también lo que decía Paco, ¿no? siempre parece que va a venir <risa> apocalipsis, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, pues la gente sigue sobreviviendo, eh, no sé, yo... Los ERTEs, no ERTEs, o sea, una persona está cobrando 900 euros al mes por, por trabajar 300.000 horas, por estar machacado, porque no hay derechos, solamente hay obligaciones, o tiene un 99% de obligaciones, un 1% de derechos que nadie se va a prestar a, a darle atención. Mm te mandan a tu casa y, bueno, pues, en fin, estás tres meses sin cobrar y lo único que se te ocurre es, en fin, echar improperio sobre otro trabajador que si lo hace, que si no lo hace, pues claro, pero es que esa es la miseria, de los recortes en todos los sentidos. En lo sanitario yo, por ejemplo, estaba pensando, no sé, a lo mejor tengo que volver a ver a las 8 otra vez eh, la gente dando palmadas en las ventanas, pero yo no he visto cuando se han metido recortes en lo público que haya pasado nada me acuerdo que algunas veces cuando estaba en la calle a, a mí me, me resultó súper curioso una cosa que hicimos en en la plaza porticada cuando el, bueno, una de esas acciones que fuera abrazo bandecilla, yo me acuerdo que me paraba con la gente por la calle que estábamos intentando que la gente acudiera y yo me acuerdo que a unos señores mayores que no sé es que me fueron a buscar luego para decirme que estaban allí porque yo es que les dije si ustedes a su casa entraran a alguien a robarles pondrían una denuncia, no, o sea, por supuesto. Es que eso es lo que está pasando. Es que no se crea usted, que es que sale del dinero de todos. O sea, esto es nuestro. Estamos dejando que nos lo arrebaten y estamos tan campantes, no, no sé. Ya que sido muy claro, ¿no? Bueno, pero quiero decirte para un poco intentar hacer pensar a la gente, ¿no? Y reflexionar, que parece que es que eso es de los otros, o eso a mí no me afecta, o eso no, no, bueno esa es la sociedad que tenemos ¿no? yo creo que bueno, yo creo que también la palabra nos da ese altavoz de crítica no, no solamente a lo mejor hay que tener bancos de alimentos en ese sitio, yo creo que el pensamiento, la palabra el compartir y el estar y que ocurran cosas ¿no? en otros espacios, yo creo que eso eso es positivo ¿no? eso, eso es bueno ¿no? la pregunta que te hacías que, que, ojalá que, que la gente que viene por aquí pueda proponer cosas y también devolvernos eso pues mira, pues a lo mejor esto va bien, o por aquí a lo mejor no va bien, o que se pueda debatir, o que se pueda pensar. ¿no? Yo creo que eso es interesante, o sea, este banco de alimentos, que yo respeto pero que no comparto, pero bueno, esas cosas que ocurren. ¿no? Me parece que cuando alguien tiene que poner la mano pierde toda la dignidad, y cuando uno pierde la dignidad, pierde la libertad y la capacidad de pensar. ¿no? Ojalá, como sociedad pensáramos que tenemos que... Que ayudar, hay mil formas de ayudar y creo que diferentes en eso y en otras cosas. Eh, en otra multitud de cosas. En temas de ayudas, en temas de. fin, que a veces eh, hay profesiones que tienen que entrar en la actividad del otro simplemente para ver si son eh, perfectores de 400 o de unos o no 400 euros que al final ni te van a dar por pagar la renta, ni la luz, ni el agua. Y encima, bueno, pues a veces lo que te pueden aportar es un kilo de arroz y como no te lo cocines encima de tu mano, pues tú me dirás, a ver, está claro que la ronda te va a quitar la necesidad. Pero bueno, era una especie así de reflexión que quería compartir. Reflexión de ojo, sí. sí. <risa> <risa> está quería compartir. Está muy bien. Bueno, pues, pues agradeceros que hayáis venido. Bien, chao. Eh, colgaremos la, la info también en, en la web ya esté por ahí y el 22 empieza la feria del libro no sabemos sé qué va a ser pero ahí estaremos pues si os apetece pasar eh, no os fijéis en la firma del libro que os voy a ver, que es bastante vergonzoso sí eh, sí sí es bastante hemos decidido tenemos un lema este año un poco peculiar ya lo veréis y, y nada, así que estaremos ahí todas en batalla, porque vamos a, a dispersar por los espacios, pero la librería seguirá abierta esos días y de hecho hay conciertos día uno, ¿no? Ahí, hay en todo de Así que nada, gracias Mile.